¡Eh, ¿Qué está haciendo, Sara? Aquí bro, tratando de sacar una canción, men, porque esta muchachita me está quemando el teléfono, me ha hecho 15 llamadas, perdí, bro y le estoy tratando de hacer una canción a esa muchacha, bro. Quiero, quiero ver, cómo suena esa tarde. Poncha ahí para que tú veas. no te enamores que no soy bueno regalando mi corazón se fue de vacaciones Y se la pasa ahora rompiendo corazones yeah, yeah. Bebe no te enamora. Yo no te me emocioné no creo en el amor, solo trae desilusiones Es mejor vivirlas y pensar en los dolores Y ahora me voy a llevar y no quiero que me llore Yo te la pecho no quiero drama Yo estoy pa' mi fama Va a tener una baby cada noche aquí en mi cama pa darle bien duro y con ganas El que recoga todo y se vaya al otro Bebe, día en no la mañana, mañana. Esta noche, mami, tu espada te castigo, pero no te emociones conmigo, porque seguimos siendo Bebé, amigos. A ver, mi espada, de donde no hayan testigo. Esta noche, mami, tu espada te castigo, pero no te emociones conmigo, porque seguimos siendo amigos. No amores, que no soy bueno regalando flores. Mi corazón se fue de vacaciones. Vas ahora rompiendo corazones yeah, yeah. Bebé no te enamores Fly. Y se cree que están partiendo el evento Yo sé que tienen mucho likes sí, ja. Pero le falta el talento Oye, Interson Ya tú sabes cómo va Tranquilo, papá No aguanto una mentira, más.